Yo, buen día, buen día, amigo, buen día. ¿Qué pasa? Que yo llamé a una prima mía y me dijo... Ay, Eduardo, dice que ojeras que tenés. Ojeras es acá, acá. Entonces, me, me inhibió de de transmitir porque mmm, a mí me gusta comunicarme con, con mis amigos de facebook todos los días de este 27 de septiembre mmm, pero como mi prima me dijo que tenía ojeras acá, acá, acá abajo, ¿no? De los ojos me... me puse nervioso mm. y no me gusta estar feo adelante de mis amigos, me gusta estar lindo, ¿no? A pesar de que soy muy... muy viejito, me gusta estar eh, lindo ¿entiendes? pero vamos a ver si se me van las ojeras ¿entiendes? Eh, no sé por qué será porque capaz que porque recién me levanté pero se me hincha acá acá abajo se me hincha eh, ¿ves los ojos acá? entonces queda feo bueno, pero cuando, cuando esté mejor de, de cara, yo voy a transmitir en, en directo. Ayer tampoco pude ir a caminar por la rambla de Montevideo porque me, me, me dolía mucho la rodilla y los pies entonces me tiene preocupado pues, me tiene preocupado bueno y acá en mi país empezó la primavera ahora empezó yo estoy acá con acá con mi oso ¿Ven? acá tengo mi oso acá él me acompaña siempre mi oso me acompaña hace mucho tiempo mi osito este este, este osito que está acá bueno tengo así acá acá por acá Hay hombres que se operan los párpados, o sea, se hacen acá, ¿viste? Se hacen blefa, blefarectomía, pero yo no, no. ¿cómo te, un hombre se va a hacer eso en los ojos? No, de ninguna manera, no. Bueno, mi nombre es Eduardito y vivo en Montevideo, Uruguay, uh, Sudamérica, Y, y mi cumpleaños es el 27 de marzo. De... El 27 de marzo, no. Si les digo el año, van a saber en qué fecha eh, yo nací. Y no me gusta, porque si no, van a saber eh, eh, cuántos años tengo. Entonces, no, no me gusta. Y no voy a poder conseguir un una novia porque no les gusta a las novias los los hombres viejos ahora vengo voy a tomar café con leche con tostadas y con miel ahora les muestro Montevideo también ves mira ves yo vivo en el piso 22 mira cuántos los árboles están verdes ves ves y cuántos autos que hay mira el cielo el sol allá allá ves ves allá oh bueno pero como estoy con la computadora la computadora no es como el teléfono la computadora es diferente ¿entendés? bueno comentario comentarios y acá no sé qué dice acá qué es esto a ver comentario y acá hay una... Oh, bueno. bueno, hasta luego. Los quiero mucho. Besos y abrazos. Y feliz... No sé si es martes, miércoles. ¿sí? Uh, mm, mm. Tengo un problema con, con la... Se me partía por acá, ¿ves? Mm. Y acá también tengo el pelo más bueno. los quiero mucho eh, hasta luego ¿Mm? tengo que salir a caminar porque es muy importante caminar vamos a ver hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego chao chao